<laughs> ¶¶ Allá se ven las cañadas, los al César arteaga, campiñas que nunca olvido, por donde anduve llorando, mis penas y mis dolores junto a la hierba del olvido, mis penas y mis dolores junto a la hierba del olvido. Las hierbas lloraban de ver a un pueblo sufrido. A mi parecer decía, seguro te van dejando. Eran las olas del viento que a mí se me hacía que hablar. Eran las olas del viento que a mí se me hacía que hablar. Nació mi corazón No dejaré de amarte, tú lo sabes Que para amarte nació mi corazón Mi gran amor Dejaré de amarte Cuando parta mi cadáver a la tumba a la tumba. Así será como será, mortales somos en la vida. Así será como será, mortales somos en la vida. ¡Vamos! se ama y juega con mi pasión ha de llegar el momento de nuestra separación amando a quien no se ama y juega con mi pasión a mí no me importa nada el partir una Amor de lejos me agrada, el de cerca me empalaga A mí no me importa nada, el partir una granada Amor de lejos me agrada, el de cerca me empalaga De qué me sirve el quererte si no consigo el hablarte. Tú me miras yo te miro el corazón se nos parte. De qué me sirve el quererte si no consigo el hablarte. Tú me miras yo te miro el se nos parte, mis ojos lloran por verte, mis brazos por abrazarte, mis labios por darte un beso, el corazón por amarte, mis ojos lloran por verte, mis brazos por abrazarte. Mis labios por darte un beso y el corazón por amarte No importa ser desgraciado, bien, bien, corazón. Las penas me han desgarrado, no importa ser desgraciado, bien, bien, corazón. Yo nunca sentí el placer, yo siempre sentí el dolor, y siempre perdí de ver a las ilusiones. Te dejé yo la trama y se Ahí te acordarás llorando, mañana cuando te dejé, mañana cuando te ve. Ahí te acordarás llorando, mañana cuando te dejé, mañana cuando te ve. Así será, tú cómo serás. Borracho estuve, no me acuerdo Así serás, como será. serás Borracho estuve, no me acuerdo Cuando doblen las campanas No preguntes quién murió No preguntes quién murió Cuando doblen las campanas No preguntes quién murió No preguntes quién murió. En el polvo del camino y un recuerdo te dejó y un recuerdo te dejó. En el polvo del camino y un recuerdo te dejó y un recuerdo te dejó. Así será como será, tu estuve tu de me acuerdo. Así será. Cómo será, moracho estuve, no me duele. bolito de naranjo cuyo fruto planté yo otros te estarán gozando el que te plantó ya no la naranja nació verde el limón color de caña cómo quieres que te quiera si tu corazón engaña al centro de tantas penas Morirme sería mejor Y no vivir padeciendo Agobiado de un dolor Y no vivir padeciendo Agobiado de un dolor Yo soy hijo de las malvas entre las malvas nacido, no tengo padre ni madre, ni parientes conocidos, no tengo padre ni madre, ni parientes conocidos. desciendo al gloria de un Hoy me voy, ya no he de volver palomita, recordando tus caricias, triste me pongo a llorar. Ay de mí, si sí te acordarás, recordando tus caricias, triste me pongo a llorar, ay de mí, si sí te acordarás. Y un sentimiento, una pena y un sentimiento, una cruel separación para un pobre corazón. Ay, de mí, si te acordará, una cruel separación para un pobre corazón. coro recordando tus caricias triste me pongo a llorar ay de mí si sí te acordará una pena y un sentimiento una pena y un sentimiento una cruel separación para un pobre corazón, ay de mí, si sí te acordarás. Una cruel separación, para un pobre corazón, ay de mí, si sí te acordarás. Que yo sé. ¿Cuál será aquella nube negra que viene por sobre de aquello sé, por sobre de aquello sé, Ha de ser el llanto amargo de mi madre, que en mi rata lluvia viene, que en mi rata lluvia ha de ser el llanto amargo de mi madre, que en mi frate yo me adquiere, que en mi frate yo me adquiere. Tú eres la esperanza de nuestro amor, habías querido querer. y has querido querer aquella nube negra que viene, por sobre la que sé, por sobre la que sé. ¿Cuál será aquella nube negra que viene, por sobre la que sé, por sobre ser. la que sé? ¿Ha de ser el llanto mal A deseo llanto amargo de mi madre, que en mi frase lluvia piel, que en mi frate lluvia bien. Tú eres la esperanza de todo tu, tu amor, habías querido quererme. Cristianidad la... habías querido quererme, habías querido lograrme, por lo no, cristianidad Tal vez yo te mancharé, son las penas que me mandan, porque soy medio negrito, tal vez yo te mancharé, son las penas que me mangan. la muerte, son las penas que me matan. Amar es sufrir, recordar el placer, esas son las penas mías. Se fueron mis golondrinas, eran bellas y eran dulces alegrías. Se fueron mis golondrinas, eran bellas y eran dulces alegrías. Amar es sufrir, recordar el placer, esas son las penas mías. Amar es sufrir, recordar el placer. Esas son las penas mías.